cuando uno es nuevo en photoshop se desconoce muchísimas cosas sobre todo a la hora de trabajar con texto a la hora de seleccionarlo da grandes problemas pues aquí vamos a reducir las dos formas con las que te sugerimos hacerlo la primera es obviamente seleccionando la herramienta de texto y con clic y arrastrar puedo generar este bloque de texto y en el panel de color de muestras voy a cambiar de color la segunda forma cuando es esta cajita de texto sí que nos va a dar un poquito de dolor de cabeza la manera tradicional es la siguiente Otra vez activa la herramienta de mover Otra vez activa la herramienta de texto Y con clic y arrastrar ya la puedo seleccionar Pues no, simplemente hacemos esto Sea que esté seleccionada esta capa o cualquier otra capa Me voy aquí al panel donde está el texto que he pegado Y simplemente doy doble clic Automáticamente se me ha seleccionado Y puedo cambiar de texto de color sin ningún problema Si alcanzan a ver esto que está aquí pues es un texto escondido, esto funciona exactamente igual que Illustrator, exactamente igual que InDesign. Es decir, clic y arrastro para agrandar la caja de texto y ahí tengo todo sin ningún problema.